Hoy os traigo la mini review de un manga perfecto para leer de un tirón, ya que es bastante corto. Solo son dos tomos. Y aunque no pasará a los anales de la historia por su guión, sí que os servirá si lo que queréis es pasar un rato ameno. Estamos hablando de Monster Tamer Girls. Monster Tamer Girls, o MTG para abreviar, nos cuenta la historia de Ion Hidaka y Sora Mizumaru alumnas recién llegadas a la Academia Femenina Tatara, ubicada en la ciudad homónima, que desean formar parte del Comité de Entrenadores de Monstruos, un grupo que se dedica a entrenar chicas jóvenes para que sean capaces de domesticar a los monstruos que aparecen esporádicamente en Tatara desde 1999. Y si bien los monstruos iniciales eran algo violentos, con el tiempo, el gobierno fue creando centros de entrenamiento para ir apaciguando a los mismos y tratar de conseguir una coexistencia pacífica entre humanos y monstruos. Cosa que en la actualidad, año 2042, se ha conseguido, pues ahora los monstruos que aparecen son bastante inofensivos. Nuestras dos chicas están dentro del programa de entrenamiento, y más pronto que tarde, y tras ser recibidas por su tutora, Sugita, se les asigna la tarea de cuidar a un monstruo que se parece, sospechosamente, a Godzilla pero que tras su perenne ceño fruncido y su feroz aspecto, resulta ser de los más tranquilos. Su primera tarea será la de mantenerlo limpio y bien hidratado, ya que los monstruos no comen, pero si no beben, mueren. Así que nuestras dos chicas comienzan a trabajar en equipo y a repartirse las tareas, con la ayuda del propio monstruo, que pese a tener fama de indomable, entre otros alumnos, según Sugita, a todos los estudiantes de primer año, se les encarga la misión de cuidarlo. El bicho es un cacho de pan que termina adoptando en muy poco tiempo a Ion y Sora, cosa que termina corroborando Sugita cuando, ya por la tarde, encuentra a nuestras chicas durmiendo totalmente exhaustas encima del morro del monstruo, al cual le pregunta si le caen bien, y este se queda plácidamente dormido como toda respuesta. A partir de aquí, veremos como cada día, el vínculo entre nuestras chicas y el monstruo se va estrechando, hasta el punto de aceptar el nombre que Ion le da, Blue. Sí, igualito que el velociraptor de Jurassic World, ya que el manga es del 2018. E iremos conociendo poco a poco detalles sobre por qué ion quiso entrar a ser una Tamer, a pesar de darle un poco de miedo a los monstruos. Y es que de pequeña, concretamente a los 8 años, fue salvado de un monstruo por una Tamer que, con tan solo pedirle que se calmara al monstruo y usar una simple melodía con él, consiguió controlar la situación, haciendo que la pequeña Ion decidiese entrar al comité en primera instancia para volver a ver a su salvadora y agradecerle el detalle, spoiler, cosa que consigue. Y en segundo lugar, para superar su pequeño miedo a los monstruos. El caso es que, aun con ese miedo, los monstruos se muestran bastante interesados en ella, así que podríamos decir que la chica tiene madera de Tamer. Por cierto, la técnica usada por Saegusa, la salvadora de Ion, para apaciguar al monstruo es una de las cosas que les enseñan a los Tamers para lidiar con este tipo de situaciones. Cada Tamer tiene una melodía o canción específica que le permite sincronizarse con el monstruo y de esta forma controlarlo. En el muy improbable caso de que se salga de control. Por su parte, la razón de Misumaru también está relacionada con los monstruos, y es que uno la terminó salvando del incendio que se provocó en su casa hace 8 años. Sí, al mismo tiempo que tuvo lugar el incidente de Ion. ¡Qué la casualidad! <risa> Pero su actitud hacia los monstruos es mucho más amigable desde un inicio, así que no le cuesta nada ayudar a su compañera en sus actividades. Poco a poco, nuestras protagonistas irán acostumbrándose a la vida de Tamer, conociendo a varios monstruos a los que, de una manera u otra, terminarán ayudando e incluso haciendo nuevas amigas como Suki Miyama, estudiante de segundo año, sundere a tiempo completo y con un gusto horrible a la hora de nombrar monstruos hecho corroborado por su compañera, novia, cotone Justin Kagurazawa, Coto para su Kiko, y en general preparándose de manera apacible para terminar convertidas en domadoras de pleno derecho. La serie es un slide of life bastante apacible, pero hay capítulos en donde creo que el autor se pasó de relajado, pues prácticamente no ocurre nada. El hecho de ser solo dos tomos también deja un par de subtramas que siendo interesantes se queden un poco cojas en desarrollo. La primera es el caso del secretario Okawara, el cual vivió el primer ataque de los monstruos a Tatara y tras perder a su mujer y su hijo durante el mismo, se concentró en tratar de exterminarlos. Ahora, quedándole poco para dejar este plano material, el hombre vive solo y su único solaz son las visitas esporádicas de su hijo, Nobuo o al menos eso es lo que él cree, puesto que su supuesto hijo no es más que un monstruo que, cual mascota? Pasa tiempo con él, lo cuida y hasta lo escucha. Esta es una de las historias más emotivas del tomo, puesto que además de tener un buen plot twist por parte de Okawara, nos muestra que el tipo siempre supo la auténtica identidad de este tal Nobuo. La segunda historia es la de Nonoka. Una chica a la que le encantan los monstruos, y que tiene una extraña particularidad. Solo Ion logra verla y hablar con ella. No os cuento más, porque este sí sería un spoiler de los gordos. Pero su caso termina milagrosamente bien. Y quedaos con la parte de milagrosamente, porque de otra forma no se explica. En el terreno del dibujo tenemos unos diseños de personajes muy moe, con trazos que nos recordarán a otros Slice of Life pero que al mismo tiempo, no quedan nada mal. Su dibujante y guionista, Mujirushi Shimasaki, es experto en este tipo de dibujo por lo que he podido ver, así que no os extrañe si le cogéis algo de cariño a las protagonistas mientras leéis el manga. En fin, si queréis leer un slice of life corto, Moe, y tierno, Monster Tamer Girls o MTG, es vuestro título.